Tapas de español, pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos dar y pedir información personal. En este vídeo vamos a aprender a dar y pedir información personal como el nombre, Paco, la edad, 23 años, la residencia, Madrid, la nacionalidad, Español, la profesión, músico, el teléfono 530-219-492. Dar y pedir información de manera informal, de tú. Nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paco. Edad. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. Residencia. ¿Dónde vives? ¿Vivo en Madrid? Nacionalidad. ¿De dónde eres? Soy español. Profesión. ¿A qué te dedicas? Soy músico. Teléfono. ¿Cuál es tu número de teléfono? Es el 530 219 492 Repasa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paco. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. ¿Dónde vives? Vivo en Madrid. ¿De dónde eres? Soy español. ¿A qué te dedicas? Soy músico. ¿Cuál es tu número de teléfono? Es el 530 219 492. Dar y pedir información de manera formal, de usted. ¿Cómo se llama? Me llamo Paco. ¿Cuántos años tiene? Tengo 23 años. ¿Dónde vive? Vivo en Madrid. ¿De dónde es? Soy español. ¿A qué se dedica? Soy músico. ¿Cuál es su número de teléfono? Es el 530 219 492. Practica a dar o pedir la información personal de esta persona. El nombre María, la edad 31 años, la residencia Bogotá, la nacionalidad mexicana, la profesión periodista, el teléfono 942-292-003. Pausa el vídeo y piensa. ¿Cómo te llamas? Me llamo María. ¿Cuántos años tienes? Tengo 31 años. ¿Dónde vives? Vivo en Bogotá. ¿De dónde eres? Soy mexicana. ¿A qué te dedicas? Soy periodista. ¿Cuál es tu número de teléfono? Es el 942-292-003. Completa las actividades en profedl.es.